Buenas tardes, este, mi nombre es Javier Cruz Me dicen, mi apodo es El Greñas este, pues Yo soy integrante de la compañía de teatro penitenciario en el Distrito Federal Soy este, Estuve interno en la penitenciaría de Santa Marta, Catitla 16 años por robos diversos a autos Más bien compra y venta de autos robados Yo al ingresar a la penitenciaría no pensaba en otra cosa más que drogarme no hacía otra cosa. Trabajaba para drogarme y vivía para drogarme. Hace nueve años llegó el foro Shakespeare a la penitenciaría Y ahí empecé mi formación con el foro Shakespeare y los profesores que iban a, a compartirnos esas herramientas. No fue fácil aceptar, reeducarte y... Obtener conocimientos del teatro o de la cultura ¿no? teatral. De ahí este, comenzamos como un taller, al paso del tiempo se convirtió en un grupo y hoy en día es una compañía de teatro penitenciario profesional. Inconscientemente cuando yo llegué a la penitenciaría vi, a, vi a, en la compañía, vi cómo ensayaban teatro y todo y vi que era un cuerpo. Entonces yo dije, yo quiero pertene pertenecer a ese cuerpo, ya sea como un dedo, como lo que sea, pero quiero pertenecer a ese cuerpo. Hoy en día estoy en los proyectos de impacto social del Foro Shakespeare dentro de la penitenciaría y fuera de la penitenciaría. Trabajamos, llevamos espectadores a que vean los, las puestas en escena que tiene la compañía, que son tres. La primera es Cabaret Pánico, fue el primer proyecto. La segunda fue Ricardo III, de Shakespeare, y la tercera es El Mago Dios. Esa obra le estamos presentando, está en temporada en estos momentos. Yo poco a poco, porque es un proceso, no, de un día para el otro es mentira. Eso es, eso es mentira, que de un día para el otro te cambias, es mentira. Yo hasta la fecha he pensado de que ¿Por qué no soy honesto conmigo mismo? ¿no? Entonces trato de, de ver en qué me soy honesto y en qué no. Y esas máscaras me las fui quitando poco a poco en el teatro. Me fui conociendo a mí mismo y una, y una pregunta que, que me llegó cuando yo llegué a la compañía era, ¿de quién soy? Y yo desde adentro la fui construyendo, porque yo me veía un espejo y decía, esto es lo que quiero en un futuro. Llego hasta aquí a la penitenciaría, golpes de la vida, que me da la cárcel. Eh, gracias a Dios he aprendido a vivir con eso y sin rencores. Y ahora me encuentro en una compañía de teatro que me ha hecho ver las cosas diferentes, actuar diferente y accionar diferente. Dicen que es un gran malo, que puede cumplir cualquier deseo o sueño. Por... Te me refugié en las drogas por olvidar mi realidad. Este, estuve drogando alrededor de pues de cuatro años, cinco años en la cárcel. Este, hoy, gracias a Dios, estoy aquí en una compañía de teatro, este, actuando, cantando y pues echándole ganas a la vida. Ahora estoy trabajando aquí en esta compañía porque para mí es esto, un trabajo al cual le dedico tiempo, dedicación, quizás no como lo espera la gente, pero sí lo hacemos muy bien muy desde adentro. No es quien te lo comparta, no. No es quien te obligue, no es quien te invite. Simplemente tú buscas, tú buscas algo, ¿no? O sea, todos buscamos algo en esta vida. Y yo lo que buscaba lo encontré en el teatro. Y yo estoy en el teatro porque a mí se me hizo una necesidad a partir de que fue una experiencia de a ver qué pasa, ¿no? Me voy a aventurar a ver qué es lo que resulta. Y pues resultó esto lo que soy ahorita y, y, gra y gracias a todo esto, pues ahorita puedo dar mi testimonio para ustedes y puedo compartir estas herramientas. Para mí fue necesario caer a la cárcel para darme cuenta que mi vida estaba errónea, no iba por otro camino. Sin embargo, en la cárcel, este, pues la corregí. Cosa que no muchos lo logran, sino todo lo contrario. Salen con más fuerza a delinquir. Ahora yo te puedo decir que delinco, pero en el escenario. Soy de una... Banda. Soy de una banda, ¿no? pero teatral. ¿no? El teatro te da, como tú le ofreces, él te, te, te, te lo regresa. Me regresó mi libertad. Me regresó una pareja. Y me regresó un trabajo ¿no? y una familia a la cual yo la había perdido. ¿no? Ahorita mi pandilla y mi crimen perfecto es una obra de teatro porque todo esto se planifica, se hace bien y se ejecuta. Si el